Ayer yo monté un individuo más o menos de 23 o 24 años. Andaba con una chaqueta o un pantalón corto y me atracó ayer. Se llevó un mil y pico de peso que yo tenía. Me dijo que ellos lo mandaron a atracarme a, a quitarme el motor. ¿Le dijo él? Él me dijo él. Eh, él, me llevó, eh, él me dijo que lo llevara a un chismapalladista del Palacio de Justicia, un barrio que allá, una callecita. Y ahí sacó la pistola y me dijo que le entregara lo que yo caigara, que él no me iba a hacer daño, porque me, me, me lo mandan a atracar. ¿Lograste identificarlo? Yo si lo veo, lo, lo, lo, lo, lo que yo le vi, Él me dijo que le diera la cara, yo le di la cara. Tiene de 23 a 24 años. Es con unos pantalones cortos, con un llano.